Amigos, sean bienvenidos a Residencial Doble, un espacio en el cual las personas que ya habitan este edificio viven de una manera diferente. Te quiero contar el día de hoy por qué. Te invito a que puedas conocer uno de los primeros espacios. Como puedes observar, en cada uno de nuestros edificios, nosotros priorizamos el estilo de vida y dentro del estilo de vida también tiene que haber una zona para la recreación. Nos encontramos en estos momentos en nuestra zona de juegos o nuestra sala de juegos. Como tú puedes observar, tenemos una amplia sala, ¿no? una mesa de billar, tenemos también... Un espacio para que de repente tú puedas compartir algunas, algunos cócteles con todos tus invitados, como tú puedas invitarlos a tu edificio, y también una zona de seguridad que son los lockers totalmente independientes para cada propietario. Ahora, como también consideramos que tú eres una persona trabajadora y quieres tener un espacio para tus reuniones, en Ancosur hemos priorizado en este proyecto un área para reuniones que cuenta con instalaciones eléctricas para algunas laptops. De repente puedes poner aquí algunas eh, mochilas, algunas maletines de tus invitados y los puedas recepcionar de la mejor manera. En resumen, estos espacios brindan más área construida a tu departamento, porque tienes áreas comunes que previa coordinación lo puedes obtener o puedes tener el permiso de utilizarlos. Como podemos ver también, tenemos las luces, algo que es importante, ¿no? Aparte de la iluminación natural, también contamos con muchísimas eh, luces, en este caso unos focos dicroicos, que le dan bastante elegancia. Ahora te voy a pedir que me puedas seguir ir a uno de nuestros departamentos. Muy bien, cada departamento Cuenta con todos los espacios necesarios para que tú y tu familia puedan vivir de manera diferente. Empezamos, el área familiar, la sala, que tiene vista pues, a la calle. Tenemos mueblería de melanina, que ya viene incluida en el proyecto. Algo que priorizamos en Ancosur es que nuestros espacios tienen que estar debidamente organizados. Nos encontramos aquí en la sala comedor y tenemos un espacio donde podemos encontrar muchísima molería para poder de repente eh, tener todas las cosas necesarias dentro de nuestro espacio, dentro de nuestra cocina, ¿verdad? Es algo muy importante que todo esté perfectamente organizado. Y claro, considerando también la estética, que tanto los colores puedan complementarse, que se vea elegante, que se vea muy bien. Ahora tenemos una habitación. Por acá, por favor. La habitación se encuentra iluminada de manera natural. Tenemos un espacio amplio. Los pisos contrastan muy bien con las paredes. El detalle también de la iluminación, que es muy importante tener iluminación abundante. Tenemos eh, ubicados dentro de esta habitación unos eh, focos dicróicos ¿no? que, le van, que van a iluminar todo el espacio. Y complementando este cuarto principal, tenemos nuestro servicio higiénico. También revestido de buenos materiales, con muchísima calidad, Tenemos un baño compartido también y otra habitación, otra habitación bastante amplia. Este departamento tiene la, la vista a dos calles. Nuestro edificio se encuentra en una esquina y eso permite que se pueda iluminar de manera natural, tanto por la calle de esta habitación y por la calle que da a nuestra sala. Y nuevamente tenemos más espacios para que se pueda organizar absolutamente. De repente tu calzado, el tema de los sacos, ¿no? Puedas tener aquí un espacio para los calcetines y aprovechamos todo el espacio, todo el espacio. Como se pueden dar cuenta también en las imágenes, nosotros contamos ¿no? con mueblería que aprovecha todo el espacio hasta en la zona alta. Y esta mueblería eh, no es una mueblería saliente, sino que es una mueblería empotrada, que ya viene dentro y esto es como si fuese la continuación de una pared. Entonces aquí puedes tener un, una pequeña, un pequeño escritorio, una cama y lo más importante, disfrutar de una excelente zona. Entonces, ahora vamos a ir rápidamente a otro espacio. Un espacio compartido que pues, todas las familias tienen acceso. Entonces, ahora vamos a conocer un espacio más de este edificio que creo que va a sumar y te puede interesar. Muy bien. Vamos a subir rápidamente. Contamos con escaleras, ¿no? esta, esta área de escaleras, que está muy bien señalizada con los barandales, que tiene el, el espacio reglamentario, tanto en distancia, paso, contrapaso, para que tú puedas tener la seguridad de que, bueno, puedes trasladar tus muebles porque es un espacio bastante amplio. Vamos a hacer un poquito más de esfuerzo para llegar y ver también las vistas que tenemos desde este espacio. Estamos haciendo un poquito de ejercicio de pasada. Muy bien, llegamos. Este espacio es un espacio adicional, un espacio que suma más metros cuadrados de tu vivienda. Y atención con lo que vamos a ver. Creo que es importante mencionar en primer lugar, las vistas, las vistas del hermoso Valle del Mantaro, naturaleza. Y nosotros hemos ubicado este proyecto cerca al polideportivo. Así es que está perfectamente ubicado. Vamos a tomar un poquito de aire y vamos a continuar por aquí. Muy bien, como te decía, nosotros también priorizamos que estas áreas comunes puedan sumar más área a tu propiedad. Tenemos la zona de lavaderos y una zona, al igual que el primer piso, donde cada propietario puede tener un espacio individual para que pueda realizar las tareas de lavado. ¿no? Puede lavar la ropa, puede poner una lavadora... Estos espacios suman más metros cuadrados a tu departamento. Entonces, vamos a subir al último área, que también es un área común, que es el área de la azotea. Y vamos a ver qué áreas comunes también tenemos ahí. Llegamos ya al último nivel de nuestro edificio. Y nuevamente, me tomo un descanso para que tú puedas apreciar estas vistas de la ciudad. Vistas que creo que ayudan bastante a relajarse, ayudan bastante a poder contemplar la inmensidad de nuestra ciudad. Este espacio, aparte de contar con estas vistas privilegiadas, tiene una zona especial que es la zona de parrillas. Los propietarios, en función a, pues, al orden, al uso que le pueden dar, pueden poner ahí un poco de carbón y pueden aprovechar para hacer algunas parrillas y poder de repente compartir un espacio en familia. Entonces, creo que hemos hecho un pequeño, una pequeña revisión de todo lo que tenemos. Detallar que tenemos, como toda edificación, un tanque elevado. Hay algunos propietarios que ya tienen instaladas también algunas termas solares que son bastante usadas aquí en la ciudad de Huancayo. ¿no? Las instalaciones ya están hechas para su domicilio, para su departamento. Entonces creo que con estas vistas, Yerber, nos podemos despedir y comentarle a todos nuestros propietarios que Ancosur sigue creciendo porque quiere brindarte espacios para vivir diferente. Vamos a saludar a alguno de los propietarios y con esta vista bastante hermosa del Valle del Mantaro. Queremos decirte que si estás interesado en alguno de nuestros proyectos, ven y visítanos en nuestras oficinas. Te brindaremos el asesoramiento personalizado que tú necesitas. Y ya lo sabes, una vez más te recuerdo, Anco Sur te enseña a vivir diferente.